Entre ministros y banqueros se ha jugado al poker nuestro dinero No somos Grecia, tampoco Portugal, nosotros discutimos los problemas en el bar Otra birra por favor lo que son capaces se aseguran sueldos millonarios sin renunciar a otros honorarios y por si no fuera suficiente más sopa de sobre para la gente otro sobre por favor de nuestra sociedad no encuentra sitio para poder trabajar nuestros supuestos gobernantes sobran en sus puestos tan campantes jóvenes valores emigran sin parar buscando un futuro alejado de mamá otro curro por favor aún más ¡Mira, por favor! We'll tu corazón bailando al son de este panda con tu mirada oscura quieres que sea la luna la que te vea de